La experiencia que vamos a mostrar a continuación nos va a servir para ilustrar algunos de los principios físicos que se necesitan para obtener un aerogenerador. Uh, un aerogenerador no es más que un generador eléctrico uh, que es movido por una turbina que a su vez es movida por un flujo de, de viento, un flujo de aire. Los aerogeneradores tienen su antecedente histórico en los molinos de viento que empleaban... La, la, la energía cinética del, del movimiento del aire para mover una, una rueda de molino y así moler el, el trigo, por ejemplo. En realidad lo que estamos haciendo es transformar la energía cinética de, del movimiento en energía eléctrica. Uh, el aerogenerador, Nuestra reconstrucción del aerogenerador es este dispositivo que veis aquí, que no es más que una, una, un tubo de PVC, le hemos puesto una base para darle buena sujeción, y luego eh, hay practicado un orificio aquí donde se ha metido una, una bobina eh, con est, un eje en esta dirección. Es una bobina con bastantes espiras. Y después aquí hay un dispositivo de soporte que lo que hace es simplemente soportar un, unos rodamientos a los que están um, que están permitiendo que gire que giren unas aspas. Uh, estas aspas se han construido a partir de una, de una placa de zinc circular recortada y se les ha dado un pequeño giro para, para que sea más aerodinámico. Y solidario a estos ejes tenemos unos pequeños imanes cuyo, eh, cuyo eje está en esta dirección. Y si muevo las placas del ventilador va cambiando la dirección del eje de los imanes. De esta manera eh, estos imanes están generando un campo magnético que está penetrando en eh, la sección de la bobina. Están un poquito desplazados hacia, hacia arriba, eh, de manera que la mayor parte del campo magnético que penetra en esta bobina tiene el mismo sentido. Y cuando cambiamos medio ciclo, eh, el campo magnético invierte su orientación y entonces eh, también invierte la orientación eh, del campo magnético que eh, atraviesa la, la bobina. Es decir, tenemos un flujo magnético que está atravesando la bobina y que cada ciclo va cambiando. Este, este flujo magnético que cambia en el tiempo eh, nos va a generar en la bobina, por la ley de Faraday, una, una fuerza electromotriz inducida y eh, esta fuerza electromotriz inducida eh, generará una corriente. Los bordes del, del, de la bobina lo que hemos hecho es conectarlos a un pequeño dispositivo LED que veis aquí, que no es más, eh, simplemente es un dispositivo LED para que veamos eh, que la corriente está circulando. Entonces, sin mucho más, voy a poner en movimiento las aspas del, del aerogenerador. De hecho, si las muevo simplemente con la mano, podréis apreciar que se produce un pequeño parpadeo. Y ahora lo que vamos a hacer es, en lugar de moverlo con la mano, vamos a moverlo con un ventilador, que es bastante potente y que tengo aquí. Si os fijáis, las aspas están un poquito inclinadas, de manera que cuando el aire llega justo de frente, se deflecta y esto hace que, que haya un momento, que se genere un momento sobre las aspas que le da torsión, es por eso que giran. Otra de las cosas interesantes a comentar es eh, que si os habéis fijado, el LED está parpadeando, porque lo que se está generando aquí es una corriente alterna. Hay un, un cambio cíclico del flujo magnético y por tanto un, un cambio cíclico de la fuerza electromotriz y por tanto un cambio cíclico de la intensidad, del sentido de la corriente. Por tanto, el LED se está iluminando solamente cuando tiene, tiene diferencia de potencial en, se, en sentido directo. Para ver que lo que estamos generando es una fuerza electromotriz cíclica, lo que podemos hacer es uh, emplear un capturador de señal y mostrarlo con el ordenador que tenemos aquí al, a, al lado. Así que vamos a hacer eso. Ahora en lugar de conectar los, el final de las conexiones de la bobina al LED, lo que vamos a hacer es conectarlas a la tarjeta capturadora. Ahora cuando encienda, veremos cómo la señal es aproximadamente sinusoidal. Aquí se muestra más claramente que lo que estamos generando es una fuerza electromotriz uh, que cambia de, de, de signo, de sentido, con cada ciclo. Y ahora si lo apagamos, veremos cómo po poco a poco se va amortiguando la señal, va cambiando su frecuencia y se va amortiguando. Y con todo esto terminamos nuestra experiencia del aerogenerador.